Sean bienvenidos, aficionados del Santos Laguna. Antes de comenzar, enviaré unos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores. Así que un saludo a Alfonso Reza, Edwin, Héctor Cortés, Max Ventacur, Daniela Ramírez, Ángel O7, Pirrus Channel, Daniel Calderón, ATV, alias Caps, Misael Ibarra, ZT Crack y un saludo a Rex Gamer. Y bueno, empecemos con la noticia. El equipo de Santos Laguna sigue teniendo una batalla con la pandemia al mantener 7 jugadores contagiados con la vista puesta al inicio del torneo Apertura 2020 de la Liga MX. En una entrevista en exclusiva compartido en las redes sociales por Fox Sports El entrenador Guillermo Almada salió a aclarar la situación del futuro del extremo Brian Lozano con el conjunto lagunero Seguramente va a ser un jugador apetecible, siendo uno de los mejores futbolistas de la Liga MX Teniendo un crecimiento importante en su rendimiento, no cabe ninguna duda que vayan a parecer interesados por él Por eso veremos qué nos prepara en el futuro dentro del fútbol, lo que suceda con Lozano, declaró Almada Con respecto a su estadía en la Liga MX con la escuadra de la comarca lagunera El estratega uruguayo no adelantó las cosas sobre su futuro en el equipo pero que se pone como su siguiente objetivo llegar al banquillo de la selección de Uruguay no me gusta mirar a futuro pero quizá ponga como objetivo como meta dirigir a la selección de mi país sentenció el estratego uruguayo y tú qué opinas crees que Brian Lozano saldrá de Santos Laguna en la apertura 2020 déjame tu opinión en la caja de comentarios